se está convirtiendo en puestos turísticos, es el gran, gran bomba que se vende de la Barçoleta y es impresionante, es impresionante porque está por todo arreo y es un proyecto especulativo. Nosotros teníamos aquí hoteles, apart -hotels, eh, apartamentos y eh, tal, y ya ja només faltaba que fiquen a los turistas, a las comunidades de veins a Malmerde, que eso comporta. Por bueno, lo nuevo, yo conozco un caso de una amiga mía. Yo le quería alquilar una casa, me dijo para qué. Un día tiene tres inquilinos, otro día cuatro, otro día ninguno, otro día dos. Y paga de sobra. Lo que pasa es que esto hay que verlo desde otro punto de vista. Si yo soy un inquilino de esa finca. Tenerlo significa que has perdido el vecino y la gente que entra y sale por tu escalera y a esa finca varían cada semana, cada cuatro días, cada quince días. No sabes qué control hay de las llaves ni quién te vas a encontrar en la escalera. para ¿qué pasa con los turistas? La mayoría es en yoga juega, ¿eh? Juegas, juergas a todas las nits. Los propietarios de esa, de esa finca pagan lo mismo que pago yo de comunidad. Pero el uso que se hace de los usos comunes de la comunidad se triplican, se triplica, cuadruplica el número de gente que entra y sale. Por lo tanto, se consume mucho más, se estropea mucho más, se ensucia mucho más, pero eso lo pagamos todos los vecinos, los que no vivimos de los apartamentos turísticos. Y hay cantidad de pisos ilegales, para que no se pasen más. Los han denunciado repetidas veces, la ya ja no aguanta. Para mí individualmente y para nosotros como asociación legalizados o ilegales son exactamente lo mismo a nivel de convivencia, a nivel de lo que suponen. Y lo que era, era necesario una licencia y cumplir unas normas y tal, ahora de momento con una comunicación responsable del, del propietario que normalmente el que fa es donárselo a los operadores que se dedican a maquillar este negocio y ya está, y los problemas para la comunidad de propietarios. El problema no es solo de Barcelona, otras ciudades turísticas tienen el mismo problema. San Francisco los ha prohibido. Nueva York los ha prohibido. Sydney los ha prohibido. París lo está planteando. Barcelona optó por legalizarlos. Ahora dicen, bueno, como realmente es un problema, vamos a poner todos en fincas verticales. Significa sacar de esos lugares a vecinos para llevarlo no sabe dónde. Yo personalmente dudo que se pueda poner en marcha. No creo que la administración tenga capacidad para hacerlo. Si no tiene capacidad para, para cerrar los ilegales, si tardan años para cerrar un ilegal que han podido demostrar que es ilegal, cómo van a hacer el cambio de usos, el cambio de edificios, controlar que por el camino no se pierdan a los vecinos, si es que les interesa no perder a los vecinos. Se va a solucionar el problema directo con los que compartimos un piso turístico con una finca, pero se va a generar otro. Es la forma de institucionalizar el mobbing, que ya existía, ya lo sabemos. Es decir, para, para que poder usar ese edificio como, como hotel, como futuro uso hotelero, tiene que estar libre de vecinos. Te puedo explicar otro caso de aquí del Raval. Un señor amigo mío, ahora tiene 74 años, eh, le hicieron mobbing. Lo echaron de la finca. Le enviaban gente contratada, lo orinaban y te defecaban en la escalera, le ponían ruido suciaba ensuciaban la escalera, se tuvo bien. Han cogido esa finca <ríe> y ahora son habitaciones de alquiler. Ahora imaginaros lo que significa 600 pisos, que cada piso son entre dos y seis personas alojadas, a añadir a los hoteles, hostales y otros alojamientos. En un espacio el más pequeño de toda Barcelona que es tan Bella. Si vaciamos de vida todos los edificios, estamos destruyendo de vida a la ciudad y es algo que vamos a pagar dentro de un tiempo. Es, algo, es una reflexión que hay que hacer. El patrimonio arquitectónico, si no va ligado a una vida, al final crea una ciudad de cartón-piedra y esa no es la ciudad que nosotros queremos vivir.